Saludar para todos nuestros seguidores en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Estas son informaciones relevantes que están sucediendo en las últimas horas. Expresidente del Norte se declara inocente de los cargos que le imputa la justicia de su país. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en Estados Unidos. El único crimen que he cometido es defender a nuestro país de los que aspiran a destruirlo. Mandatario en Moscú ha recalcado lo difícil de la situación que atraviesan las relaciones entre Rusia y la administración Biden por diferencias con el establecimiento de un nuevo orden mundial. Tuvo un aporte negativo en la degradación de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, pero siempre abogamos por edificar relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Unidos exclusivamente basadas en los principios de igualdad, respeto de la soberanía e intereses de cada parte, en la no injerencia en los asuntos internos. Vamos a basarnos en ello también en el futuro. Vladimirovich en la reunión con los embajadores de diferentes países que tienen sus sedes en Moscú, le pidió al embajador de Dinamarca que coopere para esclarecer con Moscú las responsabilidades sobre lo ocurrido en el Nord Stream 1. Primero mencionaré los sabotajes en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que tuvieron lugar en septiembre del 2022. Nosotros esperamos, señor embajador, que la parte danesa apoye nuestra propuesta de establecer una comisión internacional independiente para aclarar todas las circunstancias de lo ocurrido. A pesar de la guerra híbrida del norte contra Rusia, Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de la Federación, dice que hay que tener cabeza fría y no perder las esperanzas de que se puedan rescatar las relaciones con Occidente. Nos encontramos, en efecto, en la fase activa de esta guerra, pues los ucranianos luchan principalmente con estadounidenses y Washington amenaza con entregar sistemas cada vez más y de mayor alcance. Sin embargo, creo que debemos mantener las relaciones. Aún no perdemos la esperanza. Zelensky se reunió en las últimas horas con su par polaco Andrei Duda y le expresó todo su apoyo para el ingreso a la OTAN en julio. Estamos intentando conseguir para Ucrania garantías para la próxima cumbre de la OTAN en Vilna que tendrá lugar este verano. Garantías adicionales, garantías de seguridad, que refuercen su potencial militar y el sentimiento de seguridad del pueblo ucraniano. Zelensky viajó a Polonia para agradecerle a el mandatario polaco. Quisiera decir a nuestros socios que buscan constantemente compromisos en nuestro camino hacia la OTAN, que Ucrania será inflexible en este punto. Y agradezco que Polonia nos acompañe en este camino. Nuevos avances de las tropas rusas en Bakhmut. Buque de guerra ruso por primera vez arriba a un país árabe. Kiev está cerca de recibir el caso invisible por parte de Occidente. Kiev se queja de los aviones viejos que recibió de Polonia para luchar contra los aviones rusos. Y otra noticia importante. Se registran intentos de supuestamente Ucrania y la otan contra satélites rusos en la información que están desplegando medios eslavos toda la información en este nuevo video informativo para hoy muchas gracias a ustedes por la audiencia aquí está todo el contexto informativo para hoy estas son las noticias más importantes del momento oído a lo que está diciendo el presidente de Siberia en las últimas horas tras una reunión con el consejo de y una reunión con la entrega de credenciales a los embajadores que tienen sus labores como representantes de sus respectivas naciones en Rusia. Putin aceptó que las relaciones con Washington a esta hora atraviesan los peores momentos por sus diferencias con el establecimiento de un nuevo orden mundial. En primera medida, el mandatario se reunió con el embajador de 17 naciones. En este evento habló Putin de las buenas relaciones que tiene con las naciones aliadas de Moscú. Así lo habló del momento difícil que pasan las relaciones entre Moscú y el norte.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 y dejó claras las órdenes al Ministerio de la Defensa, en los cuales las regiones anexionadas por el Kremlin deben de estar ya bajo un marco legal. hablo de que Mariupol está siendo reconstruida a pasos agigantados y que esta misma reparación se buscará para las zonas que desafortunadamente han sido destruidas por la guerra. Putin dice que la situación con el gobierno en Kiev es tensa y ojo al dato, según el mandatario ruso, ha dicho que desde el norte, junto con los servicios de inteligencia ucranianos estarían preparando a en territorio ruso y que ha pedido a los servicios de seguridad de su país que deben de hacer lo posible por contenerla sobre todo en las nuevas regiones rusas según dice Putin el objetivo es el ministerio, que el ministerio de la defensa le dé la seguridad a estas zonas, Vladimirovich en la reunión con los embajadores de diferentes países que tienen sus sedes en Moscú, le pidió al embajador de Dinamarca que coopere para esclarecer con Moscú las responsabilidades sobre lo ocurrido en el Nord Stream 1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 Polonia abogará por la admisión de Ucrania en la OTAN durante la cumbre de la alianza en julio, así fue como lo anunció el presidente polaco Andrzej Duda a su homólogo Volodymyr Zelensky, que fue de visita especial a Polonia. Estamos intentando conseguir para Ucrania garantías para la próxima cumbre de la OTAN en Vilna, que tendrá lugar este verano. Garantías adicionales, garantías de seguridad, y refuercen su potencial militar y el sentimiento de seguridad del pueblo ucraniano. Acto que aprovechó para agradecer a su par polaco por el apoyo inquebrantable en su lucha contra Rusia... ...y así se refirió Zelensky respecto al apoyo por parte de Varsovia. Quisiera decir a nuestros socios que buscan constantemente compromisos en nuestro camino hacia la OTAN... ...que Ucnia será inflexible en este punto... Y agradezco que Polonia nos acompañe en este camino. En las últimas horas, muchísima atención en el contexto de la entrega de los MiG-29 que ha hecho Polonia para el ejército de Ucrania para la lucha contra los rusos. Escucho muy bien, hay una queja por parte de altos representantes del ejército que han dicho que estas aeronaves son muy viejas. La queja de Ucrania ante la donación de aviones de combate para contrarrestar la invasión rusa y por eso están pidiendo más armamento moderno para poder enfrentar a las tropas rusas. Dicen el ejército ucraniano, los MiG-29 que fueron donados por Polonia son muy viejos y se han quejado de esto. Ante esta situación, el mundo se volcó para ayudar al presidente Volodymyr Zelensky y a sus fuerzas armadas de manera económica, logística y con armamento. Incluso el viceministro de Exteriores de Polonia, Marcin Zidai, celebró que varios de los cazas MiG-29 que estaban siendo ya utilizados por Ucrania, las autoridades ucranianas lamentaron la poca repercusión que estaban teniendo estos aviones de combate debido a su antigüedad. Ya se han entregado varios MiG-29 ya le están ayudando en la defensa del país, según la información dice el funcionario, la primera parte de este proceso ya se ha completado dijo Zidats a la emisora de radio RMF-24 por su parte, Polonia y Eslovaquia se han comprometido a enviar al menos una treintena de este tipo de aviones de combate de fabricación soviética mientras que otra docena del medio centenar de los FA-50 comprados a Corea del Sur, deberían estar llegando antes del final de año, sin embargo como se los decimos, desde el gobierno, reconocieron que la eficacia de los MiG-29 no es la esperada debido a que son aviones de combate, que están cerca de quedar obsoletos, es decir de no servir para nada, y han dicho que necesitan más aviones polivalentes modernos dijo el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania Yuri Ignat, a pesar de todo Pidats aseguró que Polonia seguirá enviando a Ucrania ayuda militar la cual está enfatizada, que debe de llegar en forma más rápida y en cantidad mucho más mayores España por su parte enviará los seis tanques Leopard prometidos a Ucrania después de que se termine la Semana Santa, anunció la ministra de la Defensa Margarita Robles. Los otros cuatro carros de combate Leopard 2 a 4 tendrán que ser objeto de reparación, dijo la ministra de la Defensa sin esbozar una posible fecha para que Ucrania reciba estos equipos. Alemania por su parte confirmó suministrar 18 Leopard a Kiev que obtuvo recientemente con los tanques Challenger británicos. Los vehículos de combate solicitados hace varios meses por el gobierno de Zelensky llevan tiempo para la ofensiva de primavera que los militares ucranianos tienen Prometido llevar a cabo contra el ejército ruso, según la información de Press y AFP. Bueno, se está hablando de un revolucionario casi invisible que llegará a Ucrania en 2024. Se habla que es furtivo, supersónico y autónomo. Así será el avión con el que se busca equilibrar la balanza en los cielos frente a la superioridad rusa, según la información que está entregando el diario HuffPost. Ucrania estaría muy cerca de contar con un nuevo tipo de caza que puede suponer una serie a los aviones de combate rusos pero también a sus tropas de tierra y vehículos blindados la llegada de la gran obra de ingeniería aeronáutica de Turquía ya tiene fecha y entrará en combate en 2024 el Kikis Lelma recuerden bien este nombre porque es el modelo de los nuevos casas con los que Kiev podría contar desde este horizonte temporal según la información del confidencial se trataría de un trabajo de Baikar, los fabricantes de los Bayraktar tv 2 otra denominación que conoce y teme la infantería rusa, junto a las baterías de misiles HIMARS tan exitosas como las sencillas de utilizar supondrían un gran obstáculo para su avance el Lelma, que eh, traduce la manzana roja en turco se trataría de un avión a reacción marcado por sus tres grandes características es casi supersónico es decir puede volar tan rápido como la velocidad del sonido casi porque en los primeros testeos del motor todavía no ha alcanzado la primera marca de la velocidad match pero el objetivo es lograrlo en la siguiente actualización para ello se apoyará en la industria ucraniana pues en este país es donde se montar en los motores a reacción. Las grandes ventajas es autónomo, lo que supone que en caso de ser destruido Ucrania, no perdería un piloto en combate, además rivalizando con la mejor tecnología del norte, este dispositivo podría despegar y aterrizar de forma completamente autónoma, pero la clave es que puede hacerlo sin necesidad de encontrarse en una gran superficie, así pues partir desde un pequeño portaaviones, incluso sin el sistema de catapulta, es suerte de tirachinas que se utiliza para favorecer el despegue de casas en portaaviones este caza también es furtivo, quizá no más importante pues que le permitirá eludir ciertos sistemas de radares si bien no podemos hablar de un avión espía al uso completamente indetectable en cuanto a su potencia de fuego, los fabricantes la equiparán con los de el norte MQ-9 Reaper con una bestia conformada por un sistema de varios aviones o estaciones de control en la tierra, satélites y tripulaciones de vuelo y de mantenimiento según la información que están entregando estos medios occidentales en las últimas horas, muchísimas atención porque Donald Trump acusa a los demócratas de estar abusando del poder y de estar interfiriendo en procesos electorales esto luego de que la justicia de Nueva York presentara la lista de los cargos en su contra, desde el partido republicano han catalogado su postura y han dicho que esto que han hecho con el expresidente prácticamente tiene tintes políticos el cubano norteamericano Marco Rubio senador del partido republicano en el norte, también se pronunció y ha dicho lo siguiente sobre los cargos que le indican al presidente, según Marco Rubio la de Norte está en un punto en la que no volverá. Ha dicho también que los cargos le parecen ridículos contra el exmandatario. Otros mandatarios se han expresado sobre este caso, por ejemplo, vemos por acá el del presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho que no debe utilizarse lo jurídico con propósitos y electorales, por eso según el presidente azteca dice no estar de acuerdo con lo que está pasando con Trump, bueno es relevante lo que ha dicho el presidente del Salvador Nayib Bukele sobre este caso, el mandatario salvadoreño ha dicho lo siguiente amigos dice en su red social imagínense si esto hubiera sucedido en otro país cuando un gobierno arresta al principal candidato de la oposición la capacidad de Estados Unidos para usar la democracia como política exterior se ha ido, dice Bukele de otro lado, Víctor Orban ustedes saben que Víctor Ormárez es el presidente de la nación de Hungría se pronunció y le echó un guiño a Trump recientemente con su comentario diciendo adelante Trump estamos con usted siga luchando señor presidente fue lo que le dijo el presidente húngaro y desde Moscú María Sajarova cataloga el enjuiciamiento de Trump como la decadencia del liberalismo según las declaraciones de Donald Trump dice que nunca pensó que algo así pudiera ocurrir en su país según el exmandatario dice que el único Acto ilegal que ha cometido es defender a su país de quienes aspiran a destruirlo. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir en Estados Unidos. El único crimen que he cometido es defender a nuestro país de los que aspiran a destruirlo. También hablo de muchos temas que le atañen y creen que deben de estar sobre la mesa en el gobierno norteamericano, así como el riesgo de un tercer conflicto mundial. Es el país en que vivimos ahora. Es un desastre. Nuestra economía está colapsando. La inflación está fuera de control. Rusia se ha unido a China. Arabia Saudita se ha unido a Irán. China, Rusia, Irán y Corea del Norte han formado una coalición y destructiva. Algo que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente. ¿Hablo? Además de que si él hubiera sido presidente, ni China ni Rusia se hubieran unido como le están ahora. El mismo Trump ha dicho que las imputaciones que ahora pesan sobre él buscan interferencia en los comicios y que sus rivales directos buscan supuestamente usarlos para ganar los próximos comicios del 2024 y al término de la jornada extenuante para Trump se ha declarado no culpable ante el juez tras haberle leído los cargos en concreto que son 34 relacionados con falsificación de registros comerciales en Nueva York con el fin de ocultar, según la justicia, información perjudicial de actividades ilícitas a lo... Antes del norte, antes y después de los comicios del 2016, pero la investigación del fiscal encargado se enfoca específicamente en un arreglo de pago de 130 mil dólares a la actriz por Stormy Daniels, que se hizo a través del entonces abogado de Donald Trump, Michael Cohen, para silenciar las denuncias de un presunto encuentro y apartarse de un escándalo extramatrimonial en el documento del fiscal dice que reposa información de otros dos pagos a personas indeterminadas para la fiscalía del norte dice que esto es una infracción y que el expresidente mintió sobre ellas y en las afueras de la corte hubo simpatizantes del expresidente apoyándolo así como detractores las autoridades estuvieron muy pendientes de que las cosas no se salieran de control